Perdón, perdón, perdón, no, no, no era, no era, era, era otra, era, ha sido él, ha sido él, ¡Ah! no la muerda, no la muerda. Saluda que está grabando. ¡Vale, corre, corre, corre. We've <laughs> Oh, <laughs> my Ha, ha, ha, ha, ha.